Gracias, gracias, Amado. Gracias a Francia y a todo el equipo. Quiero iniciar este programa saludando a, a los muchachos del taller Los Rubios. Son unos compañeros míos de cuando yo trabajaba de sabiadura y pintura, que estuve compartiendo ayer. Pasé por ahí los vi. Eh, ellos son José, bienvenido Virgilio y Mingo. Eh, los muchachos, yauge, ¿verdad? En, en el sector norte de aquí de San Francisco de Macorís. Eh, saludos para todos ellos, pero la gente no lo conoce así, lo conocen como el guardia, el viejo y el sobo, así que ellos ah, lo conocen, así que saludos <risa> para todos ellos que son mis amigos, mis hermanos con, lo, con quienes compartí muchísimos años de mi infancia y de mi juventud trabajando de sabiadura y pintura ahí en las comunidades de las Guasumas, así que saludos para todos ellos, muy especial. Inicio eh, mi comentario luego de ese saludo con el show de ayer. Atención, amado José Rosa, <coughs> resulta que el señor Claudio Pascualini, el italiano, el primer caso de coronavirus en la República Dominicana, le dieron de alta ayer luego de haber permanecido desde el 29 de febrero. en eh, ingresar nunca lo presentaron en una cama. Bueno, eso tú lo dices en tu tema ahorita. Tranquilo, Francis, no te desesperes. ¿Saben cuál era el show de ayer? Que, la, que ese señor salió diferente. Salió con, supuestamente con el pelo un poquito más negro y que salió más delgado. Ah, pues ya una parte incluso de la prensa que debería estarse revisando a nuestra amiga Nuria, que debería estarse revisando, que puso en duda que esa fuera la persona. ¿Qué pasa? Parece que a Nuria se le olvidó que hay gente grabando. Mírenlo ahí cuando a él lo están despidiendo. Ahí está todo el personal del hospital Ramón de Lara despidiéndolo porque ese señor tiene tanto tiempo allá que hasta le cogieron cariño, pues tiene cuánto desde el 29 de febrero. Entonces, ¿qué resulta? Ayer, no sé si tienen muchachos la foto por ahí, eh, ese fue el dime y directe y el tema de discusión, algo ridículo por parte de incluso de nuestros periodistas de la República Dominicana, que a veces como que uno dice, por Dios mío, y hasta dónde llega la mediocridad, ¿Cómo usted va a poner en duda que ese sea el mismo ciudadano que entró ah, porque tenía un poquitico menos de, de, de barriga, como se dice popularmente? Pero ese hombre tiene más de casi 50 días ahí comiendo saludable, con una dieta o se les olvidó ya eso? Mírenlo ahí. Ese fue el tema de discusión que salió más joven, que claro, naturalmente él no entró de esa manera. Pero que además presumo que le, que le dieron algún corte de pelo diferente. Además, el tipo tiene ahí un tiempo relax, tranquilo, con todas las atenciones, incluso él habla en ese momento. Y yo quisiera que, por favor, los muchachos coloquen ese video para que se salga de duda de si el italiano eh, Claudio Pasqualini es o no es. Vamos a ver el video. No. más que una muestra de amor, de cariño, de todo el personal del Hospital Militar Docente Fuerza Aérea de la República Dominicana, doctor gracias. Ramón de Lara. Muchas gracias. <tose> <tose> <tose> Gracias. Y sí, Dios ha hecho un milagro más en ti. Gracias. gracias. Muchas gracias, gracias a todos. A todos. Sí. Sí. Que tu cuarentena la siga llevando más y poco a poco que le cuente con tu familia. Gracias. gracias. Gracias. de todo el personal del Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, desde los conserjes hasta los más altos directivos, te deseamos muchas felicidades, bendiciones, y que te puedas seguir recuperando y que puedas volver a tu vida normal lo más rápido posible. Que puedas compartir con tu familia. Y desde República Dominicana y el Hospital Ramón de Lara, un abrazo fraternal y muchas bendiciones. ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! bueno ¡Bien! Para los que tenían duda, qué pena, Dios mío, que tengamos que estar en este dimigedirete, porque la gente no, no le importa creer. Y había gente de una vez, no, lo cambiaron, ese no es él. Oyeron ustedes cuando le decían Pascualini que era él que salió un poquito más rejuvenecido porque estaba comiendo diferente, porque estaba, estaba eh, bajo supervisión, bajo, supuestamente, presumo que bajo aire acondicionado y bajo cuidado. Tienen que entender eso, pero... Eso era solamente para mostrarle a ustedes qué tan fácil es, eh, es que la prensa incluso y que la gente en las redes sociales se invente historias falsas. Otra historia que quisieron desvirtuar es la del padre Rogelio. Atención, muchachos, allá. Que el padre Rogelio, yo dije aquí ayer que había denunciado que un candidato presidencial le había ofrecido el doble para que no recibiera la ayuda de... Eh, Gonzalo Castillo. Mírelo ahí. Eso es el Listín diario. A mí no me crea usted. Vaya a buscarlo al Listín diario. Vaya a buscarlo en, en los medios nacionales. Yo no, lo, yo no lo digo a usted que vaya a las redes. Vaya a los medios nacionales. Vaya a los medios nacionales y lea. Eso es el, el padre Rogelio Cruz. ¿Qué dijo él? Que un diputado de la oposición fue a ofrecerle a él el doble de lo que le estaba ofreciendo Gonzalo Castillo para que no aceptara la ayuda de Gonzalo. Míralo ahí. Eso no es que yo me lo invento. Yo aquí no vengo a hablar tonterías ni a engañar al público. Yo digo lo que yo puedo investigar y lo, que, y lo que yo puedo probar. Ahí está. Esperemos que en las próximas horas el padre Rogelio diga quién es y que sea responsable de decir cuál fue ese candidato y cuál fue ese diputado que fue a ofrecerle a él ese dinero que él no aceptó. Y ahí eh, está la información que quedará naturalmente eh, hacia lo adelante. Ya, ya. Ahora bien, ajá. Después, después. De, de, después de esa información, vi en, en las redes uh, una, una información que daba cuenta de que el candidato. Yo lo mandé. ¿Fuiste tú que lo mandaste? Sí. Ajá. candidato que él apoyaba al candidato del PLD, claro. Me pareció extraño porque decía que el encuentro se había producido antes de un acto multitudinario. Y en este tiempo no se están haciendo actos sí, claro. multitudinarios. Cuidado, no... hay que tener mucha cuenta con las informaciones. Sí, bueno, ¿qué los pasa? Los periódicos están volviendo locos. Eso, es el del... Eso fue. Búsquenlo ahí. Porque están diciendo las cosas sin investigarlas. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, esto yo lo escuché de su propia voz. No fue que no fue que yo lo leí, fue que lo escuché de su propia voz. El este padre Rogelio cuando él dice, un candidato de la oposición me ofreció a mí dos millones no son tres, son dos millones de pesos para que no aceptara el millón y medio que me estaba ofreciendo Gonzalo. Fue que yo lo escuché de su propia voz en cachillo. Ahora bien, eso es un tema que está pendiente de aclarar. Ayer yo dije aquí que la Cepal y el Banco Mundial informaron que la República Dominicana era el único país junto con Guyana que no iban a decrecer en el año 2020. No me creyeron algunos. Otros lo, sí creyeron. Algunos eh, dijeron que este país es el país de la maravilla. Y como yo aquí no vengo a engañar al público ni a hablar mentiras ni a inventarme cosas, yo quiero que este reportaje de Agencia F diga lo que yo dije ayer, eh, en primicia, eh, para, eh, para este programa. Vamos a, vamos a escucharlo, este reportaje que, que se hizo de Agencia F. A ver, ¿me creen? Uy, bueno. Mañana, de mañana, de mañana. bueno, quizás, porque lo dijo ayer ya en la antigua, que es del aguacate, un campo de San Francisco de Macorís. Quizás no me creyeron, pero ahí lo está diciendo Agencia F. Eh, que son españoles y hablan otro, ¿sabes? Hablan, hablan otro dialecto, ¿verdad? Como se diría, hablan, tienen otro acento, quizá lo creen. Y había gente aquí rasgándose las vestiduras, rompiéndose las camisas, eh, ardiendo por dentro, porque eso no le conviene políticamente. Y a eso es a que yo me refería, de que aquí hay gente que en todo quiere sacarle la parte negativa. Pues fíjense que no, que lamentablemente para ese grupo que lo que quiere es el caos en la República Dominicana, la desgracia, lo que querían bailar encima de los muertos, pero que gracias a Dios no se le está dando su plan. Gracias a Dios, las cosas están funcionando mejor de lo que se esperaba. Y qué bueno que la República Dominicana sea el único país de América Latina o del Caribe que no va a decrecer en este año. Usted podrá pensar lo que usted quiera, porque cada quien tiene su, su derecho a pensar. Yo Decido creerle al Banco Mundial, y pónganme la foto muchachos ahí del banco, que no fue solamente la CEPAL, también lo dijo el Banco Mundial. Y si no le creemos a la CEPAL, y si no le creemos al Banco Mundial, entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Mírenlo ahí, eso es del litín diario. Banco Mundial proyecta que el crecimiento de la República Dominicana eh, será de 0% por pandemia, es decir, no va a decrecer como la mayoría de los países de la región. O sea, se va a quedar ahí en cero. La, lamentablemente para los opositores eh, no va a decrecer la República Dominicana. Y yo me alegro de eso porque eso significa estabilidad para el pueblo dominicano y eso significa que tenemos la posibilidad mucho mayor que otros no, países de salir no, adelante con mayor rapidez. No es así, no es así. Tiene que explicar algo. Eh... Lo que la CEPAL y el Banco Mundial dicen es que toda Latinoamérica va a descrecer, incluso mm -hmm. hasta un 5.3. La única economía regional que no va a descrecer, pero no va a crecer, porque se, se va a quedar en el punto cero, en el punto muerto, es la República Dominicana. Ahora, hay técnicos que dicen que CEPAL y el Banco Mundial están muy optimistas con la República Dominicana, producto de que se ha venido produciendo un crecimiento por año bastante importante en este país. Eso significa, habiendo esa experiencia, la CEPAL proyecta y el Banco Mundial proyecta la idea de que la República Dominicana no va a decrecer, pero tampoco creció porque está en punto cero. Ahora bien, hay un hay un, hay un un artículo que yo les envío a ustedes de Pedro de, de Esteban. Pedro de Pedro de Esteban. De Pedro, de Pedro Esteban, donde él dice que la CEPAL es muy optimista y es muy optimista en el sentido de que los, lo, lo, los eh, la producción de la República Dominicana, los estamentos productivos de la República Dominicana van a quedar muy golpeados por la pandemia, van a quedar muy golpeados por la crisis y es muy probable, es muy probable que sí haya un descrecimiento. ¿Por qué? Porque si los, si, si los nichos productivos de la República, servicios, eh, eh, remesa, agricultura, todo eso está golpeado, no hay, posibilidad de, no entonces, hay, deuda, entonces, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidades de crisis. Yo no pongo en duda eh, la experiencia, naturalmente, porque yo no soy economista, yo no pongo en duda ni tampoco eh, cuestiono eh, la posición de nuestro amigo Pedro Esteban, pero... Él tiene que entender que estamos hablando de organismos que están oficialmente autorizados para hablar de eso. Estamos hablando del Banco Mundial. Yo no creo que esa gente estén inventando. El Banco Mundial y la CEPAL. Sí, pero claro. recuérdate que Banco Mundial. Usted investiga quiénes son recuérdate. esa gente. Oye, oye. Investiga quiénes no son. Mal. Porque tú tienes, sabemos tú tú que. que llegarle, eh, espérate un momentito, fácil. Sí, tiene que agregarle una parte. <risas> cita, <risas> y es la siguiente. No, eso yo lo sé es que no me. Esos organismos. Hacen sus, sus análisis y sus proyecciones por la información que le da el gobierno. Dime, Francis. Entonces, hay una bueno, si a eso que... no vamos a ir, entonces, eh, Pascualini, en que, no. que salió no. ayer, que salió ayer, para que no me, para cerrar mi tema, porque también me, lo van, me, me van a matar el gallo en la funda, no tiene sentido. Eh, eh, Pascualini no salió ayer de, de, de Ramón de Lara, fue otro que salió. El país bueno, de la República Dominicana, según el Banco Mundial, que así como dice un amigo aquí, por WhatsApp, prevé, claro, todos son predicciones, porque eso pudiera ser que no sea así, pero son predicciones que hace tanto el Banco Mundial como la Cepal, que sí. otros no estén de acuerdo. Bueno, cada quien va a tener su punto de vista político. Si fuera Leonel que estuviera en el gobierno... Todo el que está en esa en esa franja, por ejemplo, como Francis y, y otros economistas, ¿verdad? Para no mencionar no, nombre, dijeran que no sí, ahora que bien. Pero espérate un momento, Francis, déjame terminar mi tema y luego tú haces la, eh, eh, las aseveraciones que tenga que hacer para que para que mi, bueno, mi, o sea, concluir la idea. Está como gato boca lo, arriba. Bueno, no, como gato boca arriba no. Lo que pasa es que aquí hay gente que todo lo ve al revés. Para que entienda, todo lo ven al revés. No soy yo que lo estoy diciendo, lo dijo la CEPAL, lo que, dijo el Banco tienes Mundial. Que saber y saber que al revés, lo vea. Claro, no pero sienta, tú no, tienes, no sienta pero óyeme Francis, no, pero escúchame, también, pero qué termina, cosa. Termina, tú tienes ahorita tu tiempo para tú expresar termina. tranquilamente, no sin que ningún que no tipo de intervención, pero qué es lo temas. que te estoy diciendo. Este es el espacio. Escucha Francis, así que será la comunicación. Si yo tengo el tiempo para expresar mis ideas y no me permiten concluirla y me la incidentan, el mensaje no va a llegar. ¿Me entiendes? Entonces, en, en este espacio que yo tengo para, para concluir, permíteme. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Pero espérate un momento. Ajá, pero si tú no me dejas terminar, ¿cómo puedo terminar? Está bien. Yo concluyo y, y concluyo ahora y luego en tu espacio tú haces los comentarios que tú entiendas del lugar y nadie te va a interrumpir. Y con eso concluyo. O se hace difícil la comunicación simplemente así. no, eh, creí que ya tú habías concluido si tú te fijas, yo estuve fuera en unos minutos porque estuve haciendo algo aquí en la casa sí, y pero escuché, yo concluyo y, amado, y, y tenemos un amado guión amado y ahorita en tu tiempo tú haces aceleraciones pero no dentro de mi espacio escuché a ama, escuché Amado hacer unas referencias que, que de lo que tú decías y que te inscribes abiertamente o abrazas con todas tus furias la idea que, que no, no, tú la abrazó claro, porque está hablando de una autoridad no, no, no son organismos son organismos que se venden al mejor postor ah sí, sí míralo, claro. Lo hay. claro que sí <risa> <risa> Oye, lo hay ya ya, ya compró ¿verdad? la República ¿verdad? Dominicana, el Banco Mundial y compró la CEPAL, que claro, bueno bien, el Banco Oye, Mundial es un país rico. está alentando un préstamo que ha hecho el Banco Central en 650 millones de dólares <risa> hablar al mar de esta economía para que Qué se... porque si no tenemos crédito, nos vamos a funir Ya ya estamos claro en eso y queremos tener esperanza. Pero el Banco Mundial está es, en el momento que está necesitando y en el momento que el país está más endeudado, que no tenía. Se había dicho que no teníamos dónde ir a buscar prestado, porque en el momento de crisis, prestarle a un país con el endeudamiento que tiene, que supera, el, el mismo Banco Central, búscate la, la media del Banco Central que dice que ningún país deberá de endeudarse con su producto interno bruto más de un 31% y nosotros estamos en un 50%. Bueno, Ahora, no nos el, volvemos el, a, a, a, a este economista. Correcto. Mira, estoy contigo. Está correcto que el Banco Mundial aliente y la CEPAL a que República Dominicana está en un nivel de apalancamiento de cero. Y que puede parecer ser adquirir los 600 millones de, pe de dólares. Pero se lo vamos a dejar para el bien de este país. Pero nos engañan. Hoy día, dice el mismo Banco el mismo banco Mundial, búscalo en los medios, que yo no hablo por hablar tampoco como tú. Que las remesas caerán estripitosamente en el mundo. Y nosotros somos eh. independientes de eso. Si fuéramos dependientes de nuestra industria local, de, nuestra, de lo que nosotros exportamos y generamos dólares para comprar los insumos, tuviéramos un dólar 37, como lo, lo dejó Lionel Ardanilo, tuviéramos en la bollando en cuarto. ¿Por qué? Porque nuestra base productiva estaría vendiendo en dólares, no solamente en el consumo local. Y por eso yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pedro y le ha llamado a los vientos cepalinos qué bueno que tengan esa esperanza pero es de el el paciente es de dudosa es de cómo es que le dicen de cuidado de mucho cuidado pero el banco el banco mundial está haciendo lo correcto está listando Buah. para que los países presten a este Buah. país que ya en deuda supera casi el 48%. Pero ¿por, pero ¿por qué que se ¿verdad? ponen bravos cuando no cuando bravo. oyen cosas positivas es que es del país? Pero ¿por qué que que se ponen bravos? por qué lo hacen ahora? Pero ¿por qué se ponen bravos? Pero que pero ¿por qué se ponen bravos? Por mentira. Vamos al WhatsApp. WhatsApp ahorita continuamos con ese tema porque hay mucha mucho tiempo y tela por donde cortar. Ah, no, vamos a Ana Ten Ana Ten de este San Francisco dice